bueno hola hola hola hola gente muy buenas noches si lo estás escuchando en el horario del estreno y si no buenos días buenas tardes dependiendo a qué hora lo escuches eh, cuando estés viendo este video, eh, yo lo estoy grabando antes pero cuando estés viendo este video será martes 11 de febrero del 2020 la segunda clase, así, en esta modalidad de estreno, donde yo estoy en el chat, en vivo, eh, y entonces es más fácil seguir la clase. Eh, todos los martes y jueves, dos clases semanales, martes y jueves, eh, a las 22 horas. Esta eh, sería correspondería a todas las clases que ya tomamos. Durante el 2019, más las que tomamos ya en este 2020, esta correspondería a la clase número 5. Bueno, eh, si te gusta, si querés, mi intención es que este año, durante este 2020, te conviertas en astrólogo, astróloga, astróloga. Que sepas de astrología, que puedas leer tu carta natal y que puedas leer la carta natal de quien se te antoje, de quien vos quieras. Eh, yo siempre le doy un tinte político, porque me gusta la política, eh, porque soy peronista, kirchnerista, cristinista, eh, y, y hago principalmente astrología política pero no necesariamente vos tenés por qué hacer astrología política, podés, también yo durante muchos años trabajé atendiendo en consultorio a personas con las cartas natales y me fue muy bien y estoy muy agradecido con todas las personas que en su momento se atendieron conmigo eh, y vos también podés atender, o sea que también es una salida laboral, y muy importante en esta época, por lo menos que estamos corriendo en Argentina, pero creo que se extiende a gran parte del planeta, eh, es completamente gratuito. Simplemente tenés que entrar a YouTube, eh, suscribirte a mi canal, que es gratis, Marcelo cheiro Díaz es el canal de YouTube, ahí te suscribís, le das clic a la campanita y personalizas los envíos. Pones en todos. Eh, cuando le das clic a la campanita se te abre un desplegable que dice todos eh, personalizados o ninguno. Le das clic a todos así te avisa cada vez que subo un nuevo video. <coughs> bueno. Eh... Me faltó algo de la clase anterior, la clase que dimos el jueves 6 de febrero, eh, que era contarles, eh, les hablé sobre el sol en cada signo, que es, eh, les di tres Cualidades positivas y tres cualidades negativas eh, para cada signo, estando el sol en ese signo, o sea, qué es lo que quiere decir tener el sol en ese signo que te corresponde ese signo, eh, y después hablamos sobre eh, el sol. Ah, y dimos tres cualidades también para cada casa. ...o oh, más de tres cualidades... Eh, ...dimos cualidades de las casas... Eh, ...en realidad hablamos de la palabra clave... ...para cada casa astrológica... Eh, ...entonces... ...te enseñé a interpretar... ...el sol... ...en qué signo está... ...que es... ...el signo al que pertenece esa persona... ...por donde está pasando el sol... Eh, ...o sea... Si yo digo que soy de Sagitario, como lo soy, es porque el sol cuando yo nací estaba pasando por el signo de Sagitario. Eh, tenés las, eh, las ese sol en cada casa, que, que es lo que determina, ¿sí? Y durante la clase de hoy vamos a ver la luna, esto mismo que vimos para el sol, pero para la luna y ya sabiendo las casas, en la carta de Axel Kisilov y en todos los signos, por supuesto. Para eso yo me tomé el trabajo de buscar líderes mundiales muy conocidos, para que más o menos todos podamos saber de qué estamos hablando, no necesariamente líderes positi eh, sí, positivos para la humanidad, eh, con el sol en cada signo y, eh, y con la luna en cada signo. Lo que me faltó darles la clase pasada fue con el sol en cada signo. Eh, los líderes con el sol en cada signo entonces les voy a dar eso primero después vamos a hablar sobre la luna en cada signo dando sus cualidades después vamos a hablar de la luna en el signo que la tenga Axel Kisilov, que es la carta que vamos, estamos haciendo poco a poco y después vamos a hablar de eh, eh, ...de los líderes mundiales con las lunas en cada signo. Ahora, inmediatamente ahora, yo les dije que tenía una imagen... ...que había encontrado mejor en una página, encontré una imagen... ...mejor para que se ubiquen cómo es el tema de esto de el planeta Tierra... ...dónde está naciendo la persona... ...y lo que representan cada casa. Eh, la carta es de Kim jung un que es el líder norcoreano, el... ...no sé, rey, emperador, no sé cómo le llaman. Eh, eh, y, y bueno, buscando la, los datos de él... Eh, encontré esta carta y me parece que es muy ejemplificadora así que vamos a ver eso no vamos a interpretar la carta de él pero vamos a ver eso esa imagen para que ustedes lo, lo puedan entender y volvemos ya con la carta de Axel bueno esta es la imagen que yo quería mostrarles Ven acá, creo que se ve un poco más claro como el planeta Tierra, ¿sí? El lugar donde está el medio cielo, ¿sí? Acá sería, caería el medio cielo, ¿sí? Acá está el ascendente, o sea, desde ese lugar hasta donde se ve del horizonte. ¿Sí? Me parece que con eh, este dibujito del planeta Tierra se ve mucho mejor, eh, se puede entender mejor cómo más allá del planeta Tierra está el cielo. O sea, esto está reemplazando, este dibujito del planeta Tierra está reemplazando al círculo central que tenemos en las cartas tradicionales el cielo más allá del cielo vamos a ver los planetas y detrás de los planetas vamos a ver las 12 constelaciones bueno esta era la imagen que yo les quería eh, mostrar como imagen nada más no para que interpretemos no para nada pero ustedes fíjense que acá eh, los distintos aspectos como de qué manera afectan al planeta una cosa es que esta energía que es un sectil o un trígono ¿sí? grandes aperturas que bajan así y se forman como un triángulo ¿sí? y otra cosa son una oposición que cruza esa energía es como una energía cortante ¿Eh? al igual que la cuadratura bueno eh, nada pero no quiero confundirlos más por ahora creo que con esta imagen yo después si quieren se las mando al, a, al telegram eh, para que ustedes puedan al grupo de telegram eh, para que Ustedes puedan analizarla mejor, verla más grande, no sé, y, y, y analizarla mejor. Bueno, ahora sí seguimos con la clase de astrología. Bueno, acá estamos con la carta de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y en la clase anterior hablamos sobre... ...las distintas casas... Eh, que, ...que representaban... ...y leímos... ...el sol de él... ...que está en Libra... ...que representaba el sol en Libra... ...y que representaba que este sol... ...estuviera en casa 11... ¿Sí? Dimos palabras claves nada más... ...vamos a ir de a poco desarrollándolo para que nos, eh, para que vayamos paso a paso. Yo sé que para algunos que están más avanzados en astrología, se les hace aburridas estas clases. Eh, yo, por ejemplo, veo a, eh, a Pablo Sebastián, que nos sigue, a Ni Uno Menos, que que sigue las clases, que ellos saben mucho de astrología. Eh, son investigadores, investigan en astrología por el lenguaje que tienen. Entonces, claro, se aburren con estas clases. Eh, entonces, yo les pido que tengan paciencia, porque yo tengo que nivelar. Eh, tal vez en el 2021 estamos, estemos perdón, todos a un nivel que podamos hablar sobre cosas más profundas de la astrología. Como grupo, ¿sí? Digo, como grupo de estudio. A mí me llama mucho la atención que, eh, que el video eh, de los cursos de, de astrología eh, que están en una sola carpeta, que se llama el Curso de Astrología, eh, son muy vistos. Son para lo que es mi canal, ¿sí? Eh, o sea, casi inmediatamente tienen eh, 100 vistas, 80 vistas, para lo que es mi canal es muy visto. Ahora, solo hay 16 personas en Telegram. Eh, Entonces, Nada, puede haber muchas personas que no tengan Telegram, eh, puede, puede haber muchas personas que no lean el chat. Eh. Entonces, lo que les pido es que se vayan involucrando de alguna u otra manera, aunque sea enviándome mensajes. Pero no nos adelantemos, los que están más adelantados, no me pregunten sobre cosas que van más allá de lo básico, de lo esencial, porque si no, confundimos a los demás. Entonces, ahora le vamos a agregar a Axel Kicillof la luna. Y Axel Kicillof tiene luna en Sagitario. En la casa 1. La casa 1, que era? ¿Se acuerdan la palabra clave de la casa 1? Yo soy. ¿Sí? ¿Se acuerdan la palabra clave de la casa 11? Yo sé. Tienen el sol. ¿sí? ¿Cuáles eran las palabras claves del sol? ¿Cuáles eran las palabras del sol en Libra? ¿Cuáles eran las palabras claves del de sol en casa 11? Entonces, vamos a ver. Si yo le tuviera que hablar a Axel Kisilov sobre su luna en Sagitario... Le diría, en primer lugar, que esa luna lo que hace es que sea como siente. Porque está en la casa 1 que es la casa del yo soy. O sea, siente como es. O es como siente. ¿Sí? Y él necesita... Independencia emocional y libertad para explorar territorios nuevos o desconocidos. Son personas alegres, entusiastas, optimistas y espontáneas, de convicciones filosóficas propias. Encuentran el significado de la vida en sus creencias. Les gusta influir socialmente. <coughs> Disculpen. Si Axel Kisilov hubiera venido cuando tenía 18 años y nos hubiera dicho, ¿qué puedo estudiar? Que hubiéramos visto? Primero, su medio cielo en Leo. ¿Sí? Tenés que estudiar una profesión que te haga brillar en la cual brilles ¿Sí? hubiéramos visto su luna en Sagitario qué dice le gusta influenciar socialmente esta luna en Sagitario y dedícate a la política es donde vas a sentirte más feliz y donde vas a ayudar más a las personas bueno, esto respecto a Axel Kicillof, ya sé que se quedan con ganas de más. Ahora voy a, a leerles cualidades de la luna en cada signo. ¿Para qué? Para que ustedes, a medida que van... Ya, ay, me faltaba decirles esto. A todos los que están en el grupo de Telegram, y si no, me lo piden por WhatsApp. Y si no, me lo piden acá en el chat en vivo. ¿Sí? Y vemos a ver de qué manera se los hago llegar. En cualquiera de las formas. Pero esto principalmente para los que están en el grupo de Telegram, que son los que están más comprometidos con el estudio de la astrología. Eh, si tienen alguna forma de entrar a alguna página o algo y hacerse su propia carta natal perfecto ¿Sí? si no tienen forma de tener su propio gráfico de la carta natal me lo piden y yo se los mando como una imagen de jpg para que puedan imprimirla para que puedan eh, bajarla a la computadora y verla en la computadora como ustedes la quieran manejar para qué para que vayan identificando en sus propias cartas natales, pues lo mejor que hay para aprender es el autoconocimiento, ¿sí? Entonces, les voy a leer. La luna en Aries, o sea, si esta luna en vez de estar en Sagitario estuviera en Aries, sería independiente, impulsivo, espontáneo y apasionado, ¿sí? Si esta luna en vez de estar en Aries hubiera estado en Tauro, sería afectuoso, algo posesivo, comprometido emocionalmente, estable, fiel, reservado, reacio al cambio. ¿Quién es eh, Luna en Tauro? Cristina, ¿se acuerdan que hicimos la carta de Cristina? Cristina es Luna en Tauro. Luna en Géminis, acá. Si la luna estuviera en alguna parte de acá. Inteligentes, lógicos, curiosos, analizan los sentimientos, necesitan comunicarse y expresar lo que sienten. Son capaces de comprender las emociones de los demás. Prefieren la variedad, los cambios y las nuevas experiencias y sensaciones. La luna en cáncer, que es muy especial luna en cáncer porque decimos que está en su propio domicilio. Porque, cáncer es el eh, perdón, porque la luna es la regente de cáncer. Luna y cáncer son sensibles, emotivos, especialmente receptivos a los ambientes. Son muy susceptibles y cuando se sienten heridos se retiran a un espacio protegido. El estado anímico y las emociones de quienes le rodean afectan directamente a su propio estado de humor. Son maternales, protectores, se sienten bien cuidando a los demás. Sus lazos familiares son fuertes y se interesan mucho por el pasado, por el árbol genealógico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la luna estuviera en Leo? Son teatrales en el terreno emocional, son alegres, son generosos, son cálidos, son nobles, son de gran corazón, son orgullosos. Necesitan ser admirados y les gusta relacionarse con personas importantes. No les gusta pasar desapercibidos. ¿Qué pasa con la luna en Virgo? O sea, si estuviera acá. Son prudentes. Son sentimentales. Son personas que evitan dejarse llevar por las emociones. Son reacias a expresar lo que sienten. Son críticas y analíticas en las relaciones y consigo mismos. Son serviciales y detallistas y tienen cierta obsesión por la salud y por la higiene. Si la luna estuviera en Libra, o sea, acá, son personas que buscan la armonía en sus relaciones son algo indecisas emocionalmente, evitan el enfrentamiento directo y no les gustan los conflictos. Procuran ser imparciales y objetivas. Y necesitan conocer tantos puntos de vista como sea necesario. Son sociables, son considerados y de sentimientos delicados. No les gusta la soledad. ¿Qué pasa si la luna estuviera en escorpio? Yo soy luna en escorpio. Sentimientos intensos y profundos. Camuflados por un gran control emocional. Temor a, a perder dicho control y mostrarse vulnerable. Intuición para detectar el lado oscuro de las situaciones. Son personas leales, aunque rencorosas. Se interesan por averiguar lo que sienten y piensan los demás. Bien, la luna en Sagitario, que ya la leímos porque es la luna de, de Axel, igual lo vamos a reforzar. Necesitan independencia emocional y libertad para explorar territorios nuevos o desconocidos.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 la luna en acuario acá si estuviera en el aguador son altruistas por supuesto sensibles a las necesidades de los demás detestan las limitaciones y son emocionalmente independientes son desapegados e imprevisibles valoran mucho la amistad están dispuestos a ayudar siempre de una forma imparcial desinteresada y sin ataduras les gusta innovar y finalmente la luna en Pisces si estuviera acá la luna son sensibles influenciables soñadores compasivos se identifican fácilmente con los sentimientos ajenos a veces son ingenuos son románticos son sentimentales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 Tres eh, cualidades y o defectos del sol en cada signo. Por el otro lado, tres o cuatro cualidades de la luna en cada signo. Cada vez que les lea el sol en cada signo, les voy a nombrar algunos eh, políticos muy importantes, algunos ya muertos, de la historia otros que aún viven, de cada signo, y después con la luna voy a hacer lo mismo. Cada vez que le lea las cualidades y los defectos de cada luna, en cada signo, les voy a nombrar tres o cuatro o dos o ninguno político, importante, de la luna en cada signo. Así que vamos de una vez con eso. Bueno, acá estamos eh, con lo prometido. La, en la clase anterior habíamos dicho eh, el tema este de el sol en cada signo, eh, tres palabras claves, positivas y tres negativas. Ahora voy a repetir esas tres palabras claves eh, y voy a decir qué eh, políticos importantes conocidos hoy por hoy eh, son de esos signos, o sea, son de ese, tienen el sol en ese signo. Sol en Aries, impulsivo, orgulloso, mandón, medita eh, como positivo como negativo meditativo o dubitativo que dije en la clase anterior dije dubitativo y nada un pisiano que tengo acá en casa o sea mi pareja eh, medio con un caño por eso que dije dice se dice dubitativo bueno eh, Baja autoestima. Inseguro. Políticos de Aries. Alberto Fernández. Rafael Correa. Jair Bolsonaro. Cada uno saque su propia conclusión. Tauro. Habíamos dicho que era estable, tranquilo, confiable. Y que como contrapartida tenía que era inestable, inquieto y traicionero. Tauro. Hitler, Pepe Mujica, Eva Perón, el Che Guevara. Géminis, sociable, comunicativo, inquieto, como favorables, desfavorables, rebelde, imperativo, problemático. De Géminis son Donald Trump, era John Fisher R. Kennedy, es la actual dictadora de Bolivia, Janina Áñez, eh, y es Xi Jinping, que es el presidente de eh, China. Cáncer, dijimos que era emocional, intuitivo, hogareño, y como si estaba en sombras, se iba más para lo mental, lo instintivo, lo mundano. De cáncer tenemos a Angela Merkel, a Menem y a Bush, a George Bush, eh, de Leo, que dijimos que era narcisista, persistente y sociable, como condiciones favorables a su sol en Leo, y que si se enroscaban demasiado, se convertían en egocéntricos, en inconstantes y en antipáticos. De Leo tuvimos muchos, hay muchísimos, yo seleccioné algunos nada más. Hugo Chávez, Barack Obama, Fidel Castro, Simón Bolívar, ¿sí? Pero contrapart en contrapartida a estos... También encontramos que de Leo fue Rafael Videla, por ejemplo, en Argentina, el, eh, el dictador genocida más grande que tuvo la República Argentina, por ejemplo. De Virgo dijimos que en su parte positiva era analítico, intelectual, comprometido, y en su parte negativa era artificial, inculto, falto de compromiso. De Virgo tuve, tenemos a De la Rúa, que fue un presidente de Argentina, que fue el que terminó chocando a Argentina en el 2001 y que tuvo que renunciar e irse en helicóptero. Eh, y hoy por hoy a Narendra Modi, eh, que es el primer ministro de la India. De Libra, tenemos que era las partes positivas de Libra es que encantador, inteligente, equilibrado, eh, y que si se iba para el otro lado, podía ser antipático, ignorante, desequilibrado. De Libra tuvimos a Juan Domingo Perón, a Eduardo Dualde, que fue el que terminó asumiendo en el 2002, cuando en el 2001 renunció de la Rúa, después de tener en una sola semana cinco presidentes distintos. Eh, él se hizo cargo hasta el 2003 del país, y realmente fue, como dicen todo el mundo, un buen bombero, o sea, apagó el incendio. Después, sobre esas ruinas, se encargó de construir. El buen constructor fue Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Eh, de Libra tenemos a, a Putin, eh, Vladimir Putin. Y de Libra también tenemos a Bachelet, Michelle Bachelet, que fue presidenta de eh, Chile. Nada la única persona que se hace llamar de izquierda que tuvo un padre que lo mató la represión de pinochet eh, y ella mandó a reprimir al pueblo mapuche de eso no, no nos podemos olvidar verdad memoria y justicia eh, Escorpio dicen que la parte positiva es sensual, misterioso, determinado. La parte negativa, que es sexual, evidente, indeciso. De Escorpio tenemos a Evo Morales, a Lula da Silva, a eh, López Obrador, eh, Manuel López Obrador, AMLO. Eh, en este momento, del presidente de México. De Sagitario dicen que las cualidades son honestos, filosóficos, impacientes, y si está en sombras, es deshonesto, ideológico, paciente. De Sagitario tuvimos a Pinochet, a Francisco Franco. También eh, tuvimos a Dilma Rousseff, tenemos a Nicolás Maduro, a Sebastián Piñera, a Emmanuel Macron. Son todos personajes de Sagitario. Con algunos me siento un poco más identificado, con otros un poquito menos. <ríe> eh, Capricornio. Dicen que los capricornianos en su parte positiva es que son metódicos, estructurados, enfocados. Y en su parte negativa, son desordenados, desestructurados, desenfocados. De Capricornio tenemos a eh, Tabaré Vázquez, presidente de, de Uruguay. Y a Kim Jong-un, que es eh, el presidente o emperador o rey, no sé cómo qué, qué condición tiene de Norcorea, de Corea del Norte, de la Corea que no es democrática, digamos. Eh, acuario, decimos que el sol en acuario los hace creativos, genuinos, humanitarios, o si está en sombras, fantasioso, mentiroso, apático. De acuario tuvimos a Isabel Perón, a Ronald Reagan, a Omar Torrijos, Omar Torrijos, no sé si todo el mundo sabe quién fue, eh, de, seguro que lo sintieron nombrar. Eh, Omar Torrijos fue eh, presidente, en realidad fue un dictador en Panamá. Digo un dictador porque llegó por un gobierno de facto, porque le hizo un golpe de Estado. Eh, hizo un golpe de Estado y llegó, pero fue. Eh, ...un dictador muy especial... ...porque él fue el que firmó el Tratado Torrijos-Carter... ...que era para que Estados Unidos devolviera el canal a Panamá... Eh, ...él fue el que creó gran cantidad de hospitales, de escuelas... De, ...fue un tipo que es muy respetado... ...y de hecho después, muchos años después... ...en el 2000 y pico... ...no me acuerdo en qué año exactamente... ...su hijo Martín Torrijos... Eh, ...fue presidente electo democráticamente de Panamá. Eh, Pisis decíamos que era intuitivo, instintivo, entregado... ...y que en su parte negativa era impulsivo, obcecado, desconfiado. De Pisis tenemos personajes como Raúl Alfonsín como Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de Kirchner y como José de San Martín. Ahora vamos con la luna. Sí, eso fue el sol que me quedó pendiente de la clase pasada. Luna en Aries decimos que eh, independientes, impulsivos, espontáneos, apasionados de Aries, de Luna en Aries. Luna en Aries ahora, no sol en Aries, Luna en Aries. Tenemos a Piñera, Sebastián Piñera de Chile y a Eduardo Dualde de Argentina, que ya les conté la historia para los que no lo conocen. La Luna en Tauro, decimos que son afectuosos, posesivos, comprometidos, estables y fieles. De Luna en Tauro tenemos a Cristina Kirchner, a Bill Clinton, a Emmanuel Macron y a Juan Domingo Perón. La luna en Géminis decimos que son inteligentes, lógicos, curiosos, que analizan los sentimientos. De, Géminis, de luna en Géminis tenemos a Francisco Franco, a Néstor Kirchner, a Obama, a Putin, a Bolívar... La luna en cáncer decimos que son sensibles, emotivos, receptivos, muy susceptibles. Bueno, con luna en cáncer lo tenemos a Lula da Silva, de Brasil, a Hugo Chávez, de Venezuela, a Pinochet, de Chile. La luna en Leo decimos que eh, teatrales, alegres, generosas, eh, generosos, cálidos, nobles y de gran corazón, orgullosos. Con Luna en Leo tenemos a Evo Morales, a Xi Jinping, a Eva Perón. La Luna en Virgo, prudentes, reacios, críticos, analíticos, serviciales y detallistas. Luna en Virgo tenemos a Rafael Correa, a John Fisher Kennedy, a Isabel Perón a Bachelet. la luna en libra decimos que son indecisos, imparciales, objetivos, sociables, considerados y de sentimientos delicados. Con luna en libra tuvimos a Fidel Castro, tenemos a Maduro, a Menem, a Bush. ¿sí? Con luna en escorpio, y acá me pasó algo muy particular, con luna en escorpio decimos que son intensos, profundos, controladores, intuitivos, leales, rencorosos. No encontré a ningún líder político con luna en escorpio. Si alguien puede investigar por mí y decirme algún líder político con luna en escorpio, me interesa muchísimo... Porque, ya saben, yo soy Luna en Escorpio. No encontré ningún líder político famoso, conocido, que haya hecho algo ¿sí? eh, muy bien o muy mal, ¿sí? de un lado o del otro, que tenga Luna en Escorpio. Luna en Sagitario, dijimos que eran independientes, libres, alegres, entusiastas, optimistas y espontáneos. Luna en, en Sagitario tiene Donald Trump y tiene Pepe Mujica. Luna en Capricornio, decimos que equilibrados, responsables, prácticos, cautelosos, fríos, ambiciosos. De Capricornio tuvimos a Hitler perdón a Hillary Clinton a Dilma Rousseff a Jorge Rafael Videla la luna en acuario eh, dijimos que eran altruistas sensibles, independientes desapegados, imprevisibles con luna en acuario tenemos a Alberto Fernández también tuvimos a Mauricio Macri, también tuvimos al Papa, tenemos al Papa Francisco, también está Jair Bolsonaro, también está Angela Merkel, también está López Obrador, también está José de San Martín. ¡Qué variedad! <ríe> Eh, la Luna en Pisces Dijimos que eran sensibles, influenciables, soñadoras, compasivas, ingenuas, románticas, sentimentales y poco realistas Con Luna en Pisces tuvimos a Kim Jong-un Tenemos al Kim Jong-un El líder norcoreano Y también tuvimos al Che Guevara Bueno Ahora sí, después de haberles contado todo esto. Eh, y pidiéndoles el favor de una. de si encuentran un líder político con luna en escorpio. Eh, que me lo hagan saber. Porque algo hay ahí. Eh, me imagino que debe venir por el lado de que las lunas en Escorpio son más eh, de sentimientos hacia adentro, eh, más brujos, brujas, más misteriosos y entonces eso no debe ir bien con la política, pero me encantaría analizarlo más a fondo eh, bueno, creo que por hoy es todo eh, creo que fue una buena clase ojalá la hayan disfrutado ustedes al oírla tanto como yo al hacerla realmente la hice muy apasionado de esto eh, nos volvemos a encontrar eh, el jueves a las 22 horas jueves 13 de febrero y en otra clase así en estreno eh, y vamos a ver también si vamos mechando con algunas clases en vivo porque hay gente que eh, les está gustando esta manera de hacer las clases grabadas y hay otras que me están pidiendo que sean en vivo eh, así que vamos a ver cómo vamos haciendo para que sí o sí durante este año si se comprometen ¿sí? durante este 2020 se conviertan en astrólogos y en grandes astrólogos eh, les mando un abrazo muy grande eh, y nos volvemos a encontrar el jueves chao